Todas perdidas Pidas tu perdón Nunca volveré Nunca volveré Así tú me pidas perdón De rodillas Porque tú traicionaste A mi corazón Así, así se toca un bo perdidas, seguramente pesaste de nuevo volver. Si hace mucho tiempo que ya tu hermano terminó, ¿cómo se te ocurre a ti otra vez llamar? Pensando que cariño.